OADC informa. Vinculación. Para atender el compromiso que la Universidad Autónoma de Coahuila tiene con la comunidad, la Escuela de Psicología de la Unidad Norte pone a disposición servicios psicológicos de calidad a través del Centro Psicológico Integral, con atención a niños, jóvenes, adultos y organizaciones, a la vez que se desarrollan las competencias de los psicólogos en formación, basados en la calidad, el servicio y la responsabilidad social. Calidad académica Hacia el empoderamiento económico y social de las mujeres es el Encuentro Interdisciplinario 2018 que invita a la Universidad Autónoma de Coahuila a través de la Facultad de Economía y el Centro de Investigaciones Socioeconómicas. El coloquio se desarrollará el 25 y 26 de octubre en la Facultad de Economía, en el Auditorio Jesús Ochoa Ruesga y en el Centro de Investigaciones Socioeconómicas en la Unidad Campo Redondo. Para fortalecer los valores cívicos entre estudiantes, maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila, se celebró el izamiento de la bandera nacional y celebraron honores al lábaro patrio. En la explanada del edificio de rectoría, el rector Salvador Hernández Vélez, con la escolta y banda de guerra universitarias, hizo la bandera toda hasta como inicio de los festejos del mes patrio. Internacionalización con el objetivo de divulgar el conocimiento científico y compartir experiencias que permitan identificar los avances y retos de educación, investigación, política social y práctica entre estudiantes, profesores y profesionales, la Facultad de Enfermería llevará a cabo su segundo Congreso Iberoamericano de Enfermería, en el marco de su 75 aniversario, los días 4 y 5 de octubre, en la Gran Sala de Ciudad Universitaria Campus Arteaga. Para más información, visita la página www.congresoiberoenfermería.mx o acude a las instalaciones de la Facultad en Calzada Francisco y Madero, 1237 Zona Centro. Sustentabilidad. Con la plantación de 300 árboles de especies nativas de la zona del Cañón de San Lorenzo, de la Sierra de Zapalinamé, ubicado al sur de Saltillo, más de 50 universitarios de las Facultades de Ciencias Químicas, Ciencia, Educación y Humanidades, Jurisprudencia, Enfermería, así como de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, contribuyeron con acciones de reforestación y preservación del medio ambiente con base en el eje 4 del Plan de Desarrollo Institucional de la Máxima Casa de Estudios, que plantea la vinculación de la universidad con el entorno a través de proyectos que contribuyan a resolver los problemas problemas sociales del Estado. Cultura. Con el fin de dar a conocer los objetivos y estrategias que la Universidad Autónoma de Coahuila tiene para la comunidad universitaria en la Unidad Norte, funcionarios de la Unidad Central se reunieron con la Academia de Directores. Los titulares de las Dependencias de Equidad de Género, Difusión Cultural y Defensoría de los Derechos Humanos convocaron a los directores de la Unidad a fortalecer estas acciones para la formación integral de los universitarios de Monclova, Nueva Rosita, Musquis, Allende, Acuña y Piedras Negras.